Esta gente está dañada. Todo. ¿Quién pudo haber reunido un equipo de locos así? ¿Tú que y se abre la mesa? Todo lo madre. Mira, tú estás nene, tú estás Cuchi, cuchi, cuchi. Yo esto lo puedo mover con toda facilidad y comodidad. Mueve. Eh. Oh, yo estoy pida, mía. No sabemos de dónde provino. Está riquita, mami ajá repetición A ver, yyy mosta señores a ver tú tú tú eh eh saben por qué estás tan seria ajá ahora qué va a hacer tú el día de los empechugados Vamos a dejarlo en intriga. Luego te respondo. <risa> <risa> y estamos hablando con la lengua que todo lo vende. <risa> ¿Y usted qué hace, señora, aparte de la niña. Yo me sorprendo de lo que veo en estas vainas. ¿Qué? ¿Quiere que estábamos? <risa> <risa> <risa> pues diciendo estamos muy cansadas. ¿De <tose> <tose> Esta gente ya estaba dañada